Bienvenidos a una nueva audición. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020. Recién llegado de mis vacaciones familiares y dando gracias a Dios por haber podido disfrutarlas. Si hay algo que valoro en la democracia que vivimos es la libertad de expresión. Pero estoy escuchando o leyendo a ciertos políticos y otras personas relevantes socialmente y me llegan a dar miedo, me llega a dar miedo lo que se puede distorsionar este concepto. Dependiendo de la circunstancia y de la persona, lo deforman a su antojo. En esta audición voy a basarme en algo en lo que tengo mucho respeto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión según lo recoge la ONU en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y resumiéndolo, es la libertad para opinar, expresarse e investigar sin ser molestado o increpado por ello, y además poder difundirlo sin limitación de fronteras o medios. Esta libertad se considera fundamental para el respeto de los demás derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos se compone de 30 artículos que fueron votados por los países que constituían la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. El resultado fueron 48 votos a favor, 8 abstenciones y 2 ausencias. Estamos hablando de algo sin precedentes. 48 países se pusieron por una vez en la historia, de acuerdo en algo que pensaron que era fundamental para la humanidad, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, tres años después. Una guerra con más de 40 millones de muertes y que tal tragedia a muchos les había creado una conciencia de la importancia de los derechos que probablemente jamás se habían tenido antes. Resumiéndolos, podemos recopilarlos en los siguientes artículos. El artículo 1, donde todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, debiendo comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 indica que no hay distinción posible, es decir, todos somos iguales. Los artículos 3 al 11 hablan sobre la esclavitud, torturas y la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Los artículos 12 al 17 hablan de la libertad de movimiento y el derecho de propiedad individual y colectiva. Los artículos 18 al 21 hablan de la libertad de pensamiento, conciencia, religión e ideas políticas. El 19 precisamente es el que corresponde a la libertad de expresión. Los artículos del 22 al 27 hablan del derecho económico, social y cultural. Y los artículos del 28 al 30 recogen las condiciones y límites que estos debe de derechos deben ejercer. La conclusión que se puede sacar de todo esto es que la libertad de expresión permite el debate la discusión y el intercambio de ideas. La libertad de expresión implica deberes y responsabilidades, ya que se debe de proteger los derechos de los demás, el orden público y la salud moral. Así pues, usar tu derecho de libertad de expresión no es una carta blanca para que puedas decir barbaridades. Un insulto se sale de esta definición porque la intención es la ofensa directa, es decir, todo lo contrario al debate, la discusión y al intercambio de ideas. Y con esto no quiero decir que haya que criminalizar el insulto. Según dijo un filósofo griego, el insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Es decir, el insulto es la salida de aquel que se queda sin argumentos, es de la persona soberbia, que no es capaz de reconocer que puede estar equivocándose. Yo puedo decir que me cago en la puta madre de Hitler, o también puedo decir que estoy en contra del nacionalsocialismo. En el primero, he ido a buscar la ofensa directa. He utilizado el insulto sin exponer argumentos. En el segundo, He ejercido realmente mi derecho de libertad de expresión, siendo responsable y dejando abierta la posibilidad al debate. Por tanto, cuando digo que en este canal lo que quiero difundir es precisamente el diálogo naturalmente hablando, a lo que me refiero es que me gustaría que este fuera un medio donde poder dar rienda al libre pensamiento haciendo uso de la libertad de expresión como un medio, para difundir el debate, la discusión y el intercambio de ideas, desde el más profundo respeto y con todo el buen gusto que sepamos demostrar. Esto no quita que alguien pueda sentirse ofendido con lo que diga, pero no será por un insulto directo de alguien soberbio que no ha sabido reconocer que se ha quedado sin argumentos. Si os gusta mi contenido y queréis animarme a continuar con, con él, hay una forma de apoyarme a través de vuestros likes. Si no queréis perderos un nuevo audio, suscribiros al programa. Recordad que estoy en las plataformas de iVoox y Twitter como NaturalmentePod y en YouTube como Naturalmente Blog. Y por supuesto, vuestros comentarios y críticas serán bien recibidas. Os espero naturalmente en mi próxima locución.